Yo soy docente. Yo soy abogado. Yo soy bióloga. Yo soy chef. Yo soy dibujante. Yo soy bailarín. Yo soy médico. Yo soy veterinaria. Yo soy payaso. Hay artistas que escriben historias. Hay artistas que artistas con tantas pasiones, dibujos, creaciones de las emociones. Hay artistas que son inventores. Hay otros que eligen el deporte. También los que combinan sabores y artistas del suelo, los agricultores. No importa cuál sea el escenario de mi vida, soy protagonista. Yo quiero poder elegir y el hijo ser libre para decidir. No importa cuál sea el escenario. Soy artista de mi propia vida. Yo quiero poder elegir y el hijo ser libre para ser feliz. Hay artistas que calman dolores y otros que colores diversos artistas y sus decisiones hay artistas que eligen las manos artesanos por la tradición hay opciones y distintos gustos pregunte ahí adentro de su corazón soy el fruto de grandes artistas Fabricantes de sanas infancias Y por eso yo elijo vivir Cantándole a ustedes para ser feliz No importa cuál sea el escenario De mi vida soy protagonista Yo quiero poder elegir Y elijo ser libre para decidir no importa cuál sea el escenario, soy artista de mi propia vida. Yo quiero poder elegir y elijo ser libre para ser feliz. Quiero ser maestra. Yo quiero ser bailarina. Yo quiero ser bombero. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser nadador. Yo quiero ser doctor yo quiero ser chef. Yo quiero.